Tan importante es garantizar un inicio del curso seguro como poner en marcha las políticas públicas que permitan que las familias puedan quedarse con sus niños y niñas en el caso de que haya rebrotes, contagios, PCRs, pruebas en cualquier aula o en cualquier colegio de Aragón. Y esto está dentro de nuestras responsabilidades. Podemos Aragón, ayer mismo presentamos lo que hemos llamado la red canguro, que no es otra cosa que incentivar en todos los ayuntamientos aragoneses la apertura de cualquier espacio municipal o conveniado que pueda ponerse en marcha, sobre todo para familias monomarentales y personas con más dificultades de conciliar su vida laboral y el cuidado de de sus niños, que es de lo que se trata, con actividades lúdicas, artísticas, educativas o para hacer los deberes. Y esto es fundamental, porque en este país y en esta comunidad autónoma al final los cuidados y la conciliación cae encima una vez más un trabajo extra de las mujeres y ensancha la brecha entre hombres y mujeres, guión yayos y yayas. Y en esta situación de pandemia sabemos que a los niños y a las niñas no les podemos dejar en casa a los abuelos y las abuelas. Y es el momento de que no repitamos errores del pasado de que los niños ya fueron los paganos de la anterior crisis. Pues ahora toca poner medidas de conciliación familiar ya.